Yo he ayudado a muchas personas en mi vida en cuanto a las plantas eh, por los conocimientos que tengo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un caso eh, que yo atendí años atrás, ¿no? Eh, una gran amiga mía, yo la apreciaba mucho, ella fallecía y entonces ella tenía una úlcera en el pie muy grande y entonces mm, le di un remedio que hiciera para que se quitara el, el problema del, de la úlcera en el pie que en aquella era que se le dio el remedio no había cura para ella. Ahora en este momento en Cuba, por ejemplo, hay vacunas, hay cosas que... que porque ella padecía de diabetes, una diabetes crónica. Y entonces tenía un, un hueco, una úlcera muy grande en el pie. Y cuando ella falleció, falleció con un callo que se le hizo en la úlcera, pero se le quitó la úlcera, no supuró más. Y el remedio consistía que era, era berro, en la salvia y que, según yo recuerdo, el, el anamu también. O sea, eran tres hierbas. Siempre se mandan un complemento de tres hierbas. Y ahí, sobre todo, el berro... El berro era el que más poder tenía para curarla, y la curó. Yo recuerdo otro caso, eh, que era una señora muy obesa, ella muy gorda, y entonces tenía las piernas echadas, entonces tenía un problema en las rodillas muy grande. Eh, las la rodillas eran muy, muy inflamada, muy inflamada. y entonces ella me vio y yo le di el remedio a la salvia, le eh, digo, use la salvia, ponga o sea, la, eh, eh, haga un tapete con salvia, póngase en las rodillas, y cuando usted se acuéstese con un, tra con un trapo blanco, Claro, se lo pone y usted se le va a quitar y ella hizo el tratamiento y fue con lo único que le bajó la, la inflamación a la rodilla porque tomaba de todo y no se le bajaba. El almasigo es una de las plantas que nosotros conocemos, que tiene un poder muy grande en lo que es en la, en la circulación de la sangre. y elimina en la, en la, piel, por ejemplo llagas, úlceras, esas cosas, porque trabaja en la sangre, te quita el dolor en las piernas, te evita trombos. es una es uno de las de los, de los plantas más poderosas que hay en la circulación de la sangre, y cura las úlceras, que es muy bueno eso, diluido un alcohol. La yagruma tiene un poder que se usa, por ejemplo, eh, la yagruma con el y las vacas, se une y la tosta la quitan en cuestión de segundos y aquí en Cuba la usamos cuando el COVID estaba muy potente eh, tomamos eh, el cocimiento ese de almacen, eh, de agruma y albahaca por eso la de agruma el poder más grande que tiene es que es antitos que es antitozo. El antitozo la conoce para catarros, por pero ves que te evita la tos es muy importante la de agruma tenemos también la mente americana tú tienes por ejemplo, te duele la cabeza, tiene problemas en el estómago es una planta yo diría mágica, maravillosa porque tú te haces una infusión de, de, de la mente americana y te quita lo que tengas, si tienes la presión alta te la quita, si tienes dolor de cabeza te la quita, si tienes problemas en el estómago te lo quita, entonces es, es universal, o sea que tiene una serie de propiedades que, que te hace bien, te sientes bien, es muy, yo lo diría que es una planta mágica. Y el valor que tienes es que, por ejemplo, tienes un problema, tienes un catarro, no hay anticatarral y tú vas y haces con un o con vaca con yagruma yagrumas, con lo que vayas a hacer, entonces tienes un anticatarral muy bueno y entonces ese es el valor que tiene y en este momento de dificultad que tenemos con los medicamentos eh, hay que utilizar la medicina verde y así hemos resuelto últimamente con, con las plantas que ha sido muy importante, es una ayuda muy grande en, en estos momentos de crisis.